Eh, en 1918, 18, eh, se asentó en esa región la compañía minera eh, Choco Pacífico. Pero no era de ningún chocuano, ni siquiera de ningún colombiano. Eh. Entonces, una compañía gringa que se fue a explotar el río. Ah, de chocolate. Sí, eh, construyeron el estadio de los Yankees, Ese dato lo averigüé en estos días, que la compañía esta que explotó el Chocó en la minería... Eh, que dio la plata para construir el estadio de los Yankees en Nueva York y allá crearon unos focos de miseria terribles e industrializaron la minería porque hasta hace unos años entonces entraron otros colonos nativos que tenemos aquí, nuestros amigos los paisas y entraron con maquinaria entonces ni siquiera se tumba un árbol en favor de, de, un, de un libro eh, digamos de un periódico, de una labor como la que estamos realizando eh, sino en sacar y en explotar todo el recurso y dejarle a la gente una tierra árida o sea, una máquina esas después que pasa por la selva tú no vuelves a conseguir un árbol y para que se vuelva a recuperar son muchos años te dejan piedra seca totalmente es lo único que da porque la máquina a diferencia del minero nativo artesanal que solo corta los árboles que necesitan los que le sirven que hace los cateos y, si y si la tierra no tiene muchos metales no pierde tampoco energía, o sea la, la deja porque le sirve para otra actividad. Entonces al lado de la minería artesanal están el cultivo del plátano, del chuntaduro, de, de, de, si se conservan las quebradas, la gente puede seguir pescando, si la mina no produce pues al menos puede comer cultivando el terreno. La minería como no pues, compraron nuestros amigos de la compañía minera eh, del Pacífico es Cabeza con la tierra y luego van a firmar protocolos de, de medio ambiente Bien, se acostumbra a, a, al pueblo a escuchar una voz, más una verdad, una, una versión de, de la realidad y se desconocen otros contextos. ¿no? Y ha buscado con estos medios alternativos de comunicaciones también recuperar esas voces, esa otra palabra que se, que se pretende ocultar como si no pudiera decir nada sobre lo que está sintiendo, lo que es este país, cómo está manejando. Sí, o sea, siempre, los, siempre los los ricos se han adueñado la democracia. Sí, y organizó las llamadas Convivir, esas cooperativas de, de seguridad, que de se libre para que la gente se armara y se defendiera, su ¿Sí? pretexto que es que no, la, la violencia, los ladrones, la inseguridad, y se, volvieron en, se convirtieron en grupos de limpieza social avalados. Y me di cuenta hace meses que tuve en mi tierra que me decía una tía muy preocupada me decía oiga pero esto es increíble si sí, a mí me cae mal el vecino yo tengo una diferencia con usted de, digamos, de tierra. no es que mi lindero va hasta el palo de mango no es que va un metro más allá del palo de mango ya han tenido la pelea ahí, pero nadie hace nada con el bendito lindero el vecino lo que hace es ir a un grupo de estos que patrocina el gobierno le dicen que fulano es un guerrillero que fulano eh, piensa así que fulano hace así como ellos ya tienen el formato se clasifican de una vez y van y se matan ni siquiera se preguntan ¿sí? lo sabe también el, perra el pergajo que, que se toma el atrevimiento de, de crear una sociedad de la delación del sapo eh, si usted sospecha que su vecino anda eh, puede eh, ser tiene conductas eh, terroristas entonces mire, si escribe así si piensa así si hace así, ese es malo, denuncie, le damos recompensa. de la guerra como algo primero apocalíptico y por fuera de la sociedad que nos aterra, eh, pues es una versión de los medios que no tiene ningún soporte real. Y aquí todos están, aquí todos están en la movida, decía, y además con el cuento también del narcotráfico, decía Jaime Garzón que en este país es que no tiene mm. Mm -hmm. es que no toda la, la nariz. posición la nadie. Todos los, gran, los grandes medios de comunicación ahora son eh, la democracia, son la plaza, la plaza pública donde la gente dice el ...donde se construye la opinión y, eso está, y, el, y el vecino y la gente de la población está completamente marginada de esa creación de la opinión. Pero lo que nosotros hacemos es el reconocimiento del, del, del otro. Que, no personas, que también lo ponemos en un periódico no, no. y era que Saramago decía le preguntaban sobre los viajes espaciales sí. o sea, sobre la, digamos, las grandes hazañas del ser humano pues, y él me no. decía, ¿para qué queremos llegar a Marte si no, no somos capaces de hablar con la este y entonces él dice que a él le, le llama la atención la literatura que le gusta pero lo que fascina de la literatura es que la literatura es capaz de poner al mundo eh, y esto, lo que hace es manifestar la humanidad decir, ponerlo en escena, es poner en escena el mundo es decir, lo que hace un literato es ponerlo en escena del mundo eh, me gustó mucho esa definición porque claro, la escena del mundo cuando uno se mete a ese ejercicio de la creación literaria es precisamente poder manifestar la vida y manifestar la vida es poder hacerlo con un sentido ¿sí? pero, no eh, le, le, pero no solo es la literatura es el arte en general porque lo mismo hace la fotografía se es que manifiesta la vida lo mismo hace la cultura la escultura esas otras formas digamos ese es, es, es el tópico de las artes ¿no? la vida siempre es, es, es un poco ir con con, con si sí, es una incertidumbre ahí de, de hasta qué punto puedo ser evaluado como un elemento subversivo y incluso es un elemento subversivo o eso es lo que pretende ser ¿no? que el ejercicio en, en es, ese concepto nos quieren nos quieren meter o sea, si uno no está es, si tú tienes una opinión diferente tienes una opinión diferente y es como la, la, la, la mecánica, ¿no? entonces toda, toda la guerra mediática es la gente no entiende. Está... Está... Está... Está... Está... Está... Los, los que piensan así, los que hacen esto, los que fuman, aquellos, los que se divierten de esta manera, ¿no? ya te clasifican y todo el bombardeo mediático a la, a la sociedad le está diciendo eso. Porque es una manera de leerlo convencionalmente y es que hay un régimen que se apodera del poder y empieza... Simplemente a reprimir, pero ya no es toda la sociedad en ese plan. ¡Hola! Somos unos depravados, marica. ¡Depravado! ¿Cómo Ey. Ahí es. ¡Dónde está el reto va pues para mí el arte es como, como una posibilidad de expresión del ser humano, pues, pues digamos que es un elemento que digamos nos da esa, esa dimensión, esa posibilidad de luchar ¿sí? y de reivindicar esos elementos para de alguna manera encontrarnos a nosotros mismos. Digamos que no es un elemento de acción, así como que uno hace alguna obra y ya tiene una incidencia de que ya cambió todo, no, no pasa eso, pero sí... Es un elemento que va como, como, de alguna manera, sembrando siempre una semilla, siempre. Se tejiendo, como empezando un proceso, empezando a concientizar, empezando a mostrarle a la gente, empezando a expresar otros elementos, empezando a reconocerlos a otros niños. Esos son elementos que para, para, un, para una propuesta política, digamos, de resistencia, son muy importantes.